Vine para el mercado de, de navidad Esto está lindo Vine sola porque no se puede contar con nadie, nada más con sí mismo Vine a enseñarle el mercado de Navidad Espero que le guste Me voy a subir en la letrallita Espero que la puse. normalmente ya lo ponen todos los años Pero voy a ponerme, me voy a subir en la letrallita A mí normalmente eso me da miedo a lo primero y más que estoy sola Pero eso no es nada, todo por usted Para que ustedes vean la vista que hay ¡Ay sí! Pues en la letrallita ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Déjenme señale. Siempre hay casitas así, como casita navideña. Lados, la gente siempre coge, eh, creo que como que se dice eh, chocolate caliente o vino caliente. También ellos venden. Vamos a seguir caminando a ver qué encuentro, porque yo tengo hambre. En verdad, quise hacer la fila para pa comprar una hamburguesa. Para hay mucha gente, ustedes supieron, verdad? Que a mí no me gusta esperar. Ay, por fin, se conoce esa gente ya. Miren. Ahí la gente se bebe en su trago, Aquí son unos borrachones todo Y les gusta eso. A ellos les gusta mucho la cerveza de aquí. Para voy yo a subirme. Pero así ya ven un poco del mercado de Navidad que yo les, les había hablado antes en, en otro video. En el video de 24 horas conmigo, una vaina así. Si no lo han visto, vayan a verlo. Miren. Wow. Aquí cuidado. Aquí no, no, no, no atrajan, ni nada, pero aquí roban. Te meten la mano en los bolsillos. Miren por todos los lados, hay casitas y así. Y normalmente ellos ponen una vaina de patinar, pero eso está de aquel lado. Sí, yo me subí una Ay, total todo, miren. Y yo sola para acá. Mínimo. A mí me guía de la vida mínimo. Ay, eso me hace sentir más bien la Navidad. La Navidad es mi fiesta favorita. Y a mí me gusta mucho mejor la vista de aquí. Ay, mi madre, mire porque tú se mueve. Ay, padre amado. Yo, yo en, en esta temporada me pongo nostalgia Porque es una temporada donde estoy en familia, donde o sea, es lindo La Navidad es mi, mi fiesta favorita o sea, del año entero de que llega Navidad yo me pongo happy, contenta De que veo ese arbolito en mi casa, esa luz y esa vaina es linda a ver si yo tengo esos momentos así donde me voy y salgo sola, hago todo sola, voy para el centro sola, así a caminar. Uno aquí en verdad se siente solo. O sea, de, eso después de grande, de verdad. que siento sola. Digo, aunque antes yo te estaba, tenía muchas amigas, pero eh, es difícil. Cinco minutos después. Yo creo que esto se acabó ya. Sí, ya me van a bajar. ¡Apa! Oh, okay. Esa vaina, soy un monstruo, un dragón. Ahora lo voy a hacer un story time. Hace un par de años ya, porque hace mucho, entra esa vaina y ahí adentro hay un hombre con una vaina rara que da miedo y tú empiezas a correr ahí como una loca. Merci. ¿Cómo yo me voy a comer esto ahora? Espérense, déjenme aprobar la. Mm. Está rico Bueno, mis amores Están agua para su casa Y les deseo un feliz resto De día, semana Cuando te ve el video? Vaina buena solamente Mucha vida y salud Caracol. De sí, afrodisciaco eso. Si oh, tiene un bajo, afrodisciaco, ah, oh eso God. huele a, a, al mal. Oh my God. Mm. Es igual que el lambi. <risa> mm, hasta pica, riquísimo. Me encanta. ¿Qué es Y una... que más asquerosa, o sea como Glion, ¿cómo se dice? Como la baboso. No, es Muy Bueno, seguimos. Vamos. Sí, <risa> a comer, vamos a comer una cosa griega se llama pita elas, y es muy rico lo voy a enseñar como es no, esto va a seguir para ti no le echar carne como siempre le hecho 5 minutos después ¿qué me lo comito? mis ven Espero que les gustó este nuevo video navideño Por ahí vienen mucho más, más, más, más videos Así que no se olviden de suscribirse, darle like activar la campanita Y nos vemos el próximo miércoles Bye